Hola, ¿qué tal? El presente video tiene como finalidad mostrar el funcionamiento de un sistema denominado PROBI que fue diseñado como un sistema para el control de proveedores. Vamos a iniciar primeramente con la pantalla principal que es donde estamos posicionados y donde se muestra todo el listado de los registros que, se, que contiene esta base de datos de proveedores. Uh -huh. Mediante esta sección pues, nosotros vamos recorriendo y al final nos damos cuenta que contamos con 30 registros. Muy bien. Dentro de las funciones que tiene el sistema, pues puedo yo hacer una búsqueda dentro de los registros. Uh -huh. Puedo yo eh, ingresar en este campo la consulta y bueno, aquí obtengo el filtrado de la información. Asimismo puedo yo ingresar un nuevo registro a través de este botón aquí vamos a ingresar un registro de prueba que se denomine uh -huh. vamos a ingresar esta información Y Una vez que tengo esto, doy clic en guardar y vamos a darnos cuenta que el registro fue ingresado en, en esta última parte. Muy bien. Vamos ahora al menú principal nuevamente para que me despliegue. puedo también hacer modificaciones al registro. Uh -huh. En este caso voy a hacer un, una actualización. Ok. Y voy a hacer un cambio aquí en el contacto. Le doy un clic en la actualización. Y yo voy a ver que pues el registro efectivamente fue actualizado. Asimismo también... Puedo yo hacer eh, funciones que me permiten visualizar el registro, como es el caso de esta parte. Uh -huh. Aquí yo puedo ver el contenido del registro propiamente. Y también puedo yo eh, visualizar el seguimiento que se va teniendo, uh -huh. como un historial de los cambios de este registro. Aquí yo puedo identificar que este fue el registro original por la fecha de actualización y que posteriormente pues el registro fue actualizado llevando pues esta bitácora voy a dar clic nuevamente también puedo hacer las funciones ya conocidas que son copiar en el portapapeles exportar a excel exportar en un archivo pdf y en un formato csv a manera de ejemplo vamos a dar clic aquí en el botón de pdf el cual me descarga el archivo y aquí es donde tengo yo eh, la información en, en este formato y así sucesivamente para cada uno de los botones y finalmente yo voy a darle clic en esta parte que me permite hacer el borrado lógico del registro aquí el sistema me pregunta si lo quiero eliminar le voy a confirmar que sí y una vez que hace esto yo puedo verificar y efectivamente el registro fue eliminado.